Hola, ¿qué tal? Les habla Fernando de Moraes y Aldo Suárez para invitarlos el 16 de julio en la Sala Cita Rosa a tres bandas, segunda edición. Este año es recargado porque tenemos invitados especiales, nada más y nada menos que Tavares Cardoso y Alejandro Valdés. Vamos a estar cantando un show increíble, lo vamos a invitar para que nos acompañen. Reiteramos el 16 de julio, Sala Cita Rosa, 21 horas. se va metiendo volver y yo que conozco su eterno ritual.